Hoy vamos a tratar la enfermedad llamada perimplantitis o patología perimplantaria. La perimplantitis es la patología que afecta a los implantes dentales. Es básicamente la infección que afecta a los implantes de titanio que están en la boca, que son unas fijaciones que se colocan para sujetar las piezas dentales. La infección de estas fijaciones, de los implantes dentales, se puede diagnosticar de forma muy sencilla mediante el sondaje, que es mediante una sonda periodontal, analizar si estos implantes tienen sangrado, inflamación, y mediante una radiografía para ver la posible pérdida o sea radiográfica de estos implantes. En el caso de que los implantes presenten sangrado y o supuración y además una posible pérdida ósea mediante una radiografía intraoral estaremos ante el diagnóstico de una patología perimplantaria o la conocida perimplantitis. Está más que demostrado que estas infecciones perimplantarias se deben tratar mediante cirugía y el tratamiento quirúrgico de estas patologías perimplantarias puede ser o resectivo quitando el tejido infeccioso, o reconstructivo, mediante la regeneración del hueso de estos implantes. Este tipo de tratamientos son altamente efectivos, pero todavía no sabemos su predictibilidad a largo plazo. Por lo tanto, estas patologías perimplantarias se deben prevenir. La prevención es el factor más importante para poder evitar estas patologías perimplantarias y se fundamenta en una correcta higiene oral por parte de los pacientes y en una prevención primaria mediante la atención odontológica en pacientes con implantes dentales. Estos pacientes con implantes en la boca deben acudir a su profesional eh, odontológico, a su dentista, al menos dos veces al año. Así, en caso de que exista un diagnóstico de patología perimplantaria o perimplantitis, podremos atajarlo de forma eh, precoz, evitando así problemas mayores.